Ahora, el, el destino no está escrito, entiéndame bien, señores. Hay mucha gente equivocada que a ustedes este, los asusta, los parametra. No, le, le dicen que todo está escrito, el destino, el, destino está hecho. el destino no está hecho. Porque si el destino no estuviera escrito, no tendría sentido la vida. No tendríamos libertad. Porque todo estaría ya pues este, definido. ¿Qué sentido tendría la existencia de sectores, políticas, económicas, sociales, culturales? ¿Qué sentido tendría un proyecto de vida si todo estuviera hecho? Entonces, es un gran error fundamental, ¿no es cierto? Es un gran error que se le introduce a mucha gente a través de las redes por alguna gente, por algunos influencers, digamos, que como no tienen, digamos, en la mayoría de nosotros una, un conocimiento exacto de lo que es una prognosis política, una prognosis de tipo científica, porque la ciencia se basa en pronósticos. Y el pronóstico sale del estudio analítico de una serie de variables, conforme le voy a demostrar a ustedes. Y por eso que no existe, ¿no es cierto? Este, no crean ustedes, el primer, año de, este, el primer día del año, este, no crean ustedes en los signos zodiacales, en, en los horóscopos, porque eso es una gran mentira en esas cábalas, porque eso tiene que ver ¿no? con lo que es elemental en el ser humano, ¿no? Eso, eso, eso se llama, y se los voy, a, a, se lo voy a, este, a, a resumir para entrar a la parte económica y política y luego a la parte jurídica de la conferencia. Fíjense, el conocimiento humano, la forma en que nosotros entramos a conocer el mundo, está rodeado de tres o cuatro círculos fundamentales. Ustedes tienen que entenderlo, ¿no? Uno, dos, tres círculos, ¿no es cierto? Este es el fenómeno del conocimiento. Este es el fenómeno. El fenómeno implica que el ser humano, que nosotros, los seres humanos, tengamos, digamos, una aprehensión de fenómeno, de cualquier fenómeno que se dé en la realidad, ya sea material o espiritual o ideal. Pero este conocimiento no necesariamente es de primer contacto. Eso es casi imposible. Eso lo podrán hacer los científicos que tienen una alta racionalización. Pero la, la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente tiene cerrado este conocimiento. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama las apariencias y hay lo que se llama los mitos. ¿No? La mitología, ¿no es cierto? Los cuentos, ¿no es cierto? Los cuentos, los relatos. ¿no? Esto de acá no es conocimiento, esto de acá es creencia. Y sobre eso se sustentan todas las religiones. Porque las religiones son anticientíficas ¿no? ¿Por qué? Porque la religión es otro tipo de conocimiento. No racional, no científico. ¿Por qué? Porque se basa en la fe. Y la fe no es racional. Y, la, y, y, y las creencias nos inducen a nosotros a un conocimiento que no es el verdadero, que no es el exacto. Porque aquí es un conocimiento que se basa en nuestra subjetividad. Y hay tantas formas de tener un objeto desde la creencia como personas hay en el mundo. Vienen que lloran, milagros, etc, etc, etc. Entonces, eso de acá está en, este, en el tercer círculo. Que no es un conocimiento real, auténtico, verdadero. No es un conocimiento que pueda ser susceptible de, de, de verificación de lo que se llama contrastación científica. Un segundo nivel, ¿no es cierto? Un segundo nivel está dado fundamentalmente por lo que nosotros perdón y les pediría que compartan esto porque eso es lo que eso es lo que, lo que yo no entiendo. no Se les está dando ciencias, se les está dando a ustedes conocimiento, cultura, ¿no es cierto? Por la que pagan en las universidades particulares, en los grados públicos, también se, se paga, se paga. En no solamente 3.000, 4.000, 5.000 soles de pensión. Okay. Hay gente, ¿no es cierto?, que prefiere seguir en lo que llaman la caverna platónica. ¿no? ¿Qué cosa es la caverna platónica? La caverna platónica es el mundo de las apariencias, el mundo de las falacias, el mundo de los sofismas, el mundo de la mentira. Esa es la caverna donde están los políticos. Por eso que los políticos a ustedes los enclaustran Este es el mundo de la política. Aquí, llena de mentiras, de falsedades. ¿No? De corrupción, de medias verdades, que ustedes lo aceptan, lo aceptan porque ustedes no quieren conocer la verdad. Ustedes se niegan a conocer la verdad, rechazan la verdad. Los griegos ya lo decían desde hace más de 2.000 años. Esto de acá es un este conocimiento de tipo primitivo, artesanal. Esto se llama doxa, ¿no es cierto? Doxa es el conocimiento erróneo, el mundo de las apariencias. Frente a ese conocimiento, ¿no es cierto? Hay un segundo nivel, ¿no? Un segundo nivel, ya que se estructura, ¿no es cierto? Ya no sobre mitos, sino sobre un tipo, ¿no es cierto?, de argumentación, falaz. ¿Por qué? Porque se, se quiere hacer aparecer la, la mentira como verdad. La... El reino de las falacias, el reino que en Grecia se llamaba el mundo de los sofistas, era eso. Y los sofistas, para que vean cómo, cómo, cómo, cómo se conducían ellos, ellos cobraban por sus enseñanzas. Ellos le decían, ¿no es cierto?, a, a los que querían... Contratarlos. ¿Quieres que diga que lo negro es blanco? ¿Que lo, que lo blanco es rojo? ¿Que lo, que lo negro es inminiado? ¿Qué es lo que quieres que, que, que, que la gente cree? Entonces, el sofista, ¿no es cierto? Articulaba, argumentaba todo un relato en base a una subjetividad de un interés particular. Por eso que el mundo de, la, de los sofistas es el mundo de la verdad, el mundo de la mentira. Que se estructura, no como el caso de la, de la creencia, porque este es un conocimiento totalmente irracional, el tercer nivel. El segundo nivel, hay cierto nivel de argumentación. Hay cierta lógica, pero es una lógica que está invalidada porque hay un error. Y en ese terreno también se vuelven los políticos, ¿no? Y se vuelven también los militares. Porque acá funciona, este es el reino, siento reino de la felicidad, este es el reino de la mentira, del engaño. ¿No es cierto? Al que hace alusión Sunsu, que a lo que hace también alusión Macabrero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú una guerra, un conflicto militar, una guerra civil, no la vas a ganar, ¿no es cierto?, en el lenguaje militar, diciéndole la verdad a tu enemigo, al ejército contrario. Los rusos no le van a decir, ¿sabes qué cosa? Hoy día a las 8 de la noche voy a meterte unos 500 misiles. ¿Ya? Entonces, estate preparado. O los ucranianos que, que ayer le han metido 150 misiles a, a, a, a las ciudades que, que se han autonomizado de bombas, de Paz, no le van a decir a los rusos, ¿sabes qué? Mañana este, a, la, a las 12 de la noche te vamos a meter 150 misiles. Avisa a la población. La guerra no se basa sobre eso, Tres decir que en uno, como La guerra es el arte del engaño, no es ciencia, es el arte de la traición, es el arte de la mentira, ¿no? Es el arte, la verdad, de la muerte, ¿no? Porque cuando tú vas a la guerra, tú no vas a hacer este, esa de negociación. Tu objetivo, y cualquier militar, lo, lo, lo sabe, porque se, porque se le enseña desde el primer año de la escuela militar, tú tienes que destruir un objetivo y cumplir una misión. Y para eso no interesa el capital o el, el costo humano que tengas. Porque lo principal, lo prioritario, es el objetivo. Y por, por eso muchos militares irracionalmente, ¿no es cierto?, ven a muerte. ¿No? Aceptan la muerte. Por lo que ellos llaman heroicidad. ¿No? Pero eso no es en todos los militares. Sería pues en el 90, 80% de los militares. Hay otros que son más racionales, ¿no es cierto? Si yo tengo frente a mí un ejército de 500.000 hombres, con misiles, cañones, drones, tanques, y yo tengo una ciudad con 50.000 hombres, tengo una diferencia de 10 a 1. Hitler y Stalin tenían esa concesión tanática. ¿Y cuál era la orden? Resistan. No retrocedan. Y al que retrocede, fusílenlo. ¿Se acuerdan? Pero otros militares decían: no, es imposible, ¿no es cierto?, este, sostener la plaza, vamos a negociar y capitulemos. ¿Por qué? Porque esos, esos generales, esos mariscales, preferían la vida a la muerte de todo su ejército. Ellos, luego de hacer, hacer digamos, esa, esa rendición incondicional, se iban a un cuarto y se metían un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque la derrota de esa batalla no era imputable a los soldados, a, los, a, los, a la tropa. Sino era imputable, ¿no es cierto?, al jefe del ejército, al que comandaba el ejército. Y así terminaban, pues, este, los, los generales nazis, los, los generales este, soviéticos algunos, ¿no? Porque se les dejaba ahí el arma, ¿no? En la mesa. Cuando se les dejaba el arma en la mesa, ya sabía lo que tenía que hacer ese general. Pero en el Perú no es así, pues. El Perú es totalmente contrario, porque acá tenemos generales militares que no son militares realmente, porque desde la época que le pusieron los metiles rosados, ya el ejército nuestro, la Fuerza Armada, ha dije, ya ahora está más en negociados, en conspiraciones, en golpes de Estado en matar a civiles. ¿Por qué? Porque abusan, ¿no es cierto?, de la fuerza, del poder que tienen, del armamento que tienen, para liquidar, digamos, a civiles indefensos, ¿no? Cuando eso no es la forma de... de fundar este... Un conflicto humano. Los conflictos humanos tienen... Niveles tienen escala de negociación, de mediación. La, la, la señora Eduardo no tiene disculpa alguna, el ministro que este votaron, la Guirangulo, no tiene disculpa alguna por esos 28 o 30 muertos y que que responder porque esos son crímenes de la humanidad. Había otras formas de poder este, de manejar ese conflicto. No, y, se, y se fue pues a la, a la forma más, más simple, ¿no? no este, Acabar con la vida de Dios. Si en toda sociedad humana hay conflictos. En Estados Unidos, acuérdense que Trump mandó, digamos, a sus simpatizantes a tomar el Congreso y tomaron el Congreso todo el Lumpen americano, se metió al Congreso norteamericano primera vez en la historia, 240 años, en la democracia más admirada del mundo y se murieron dos policías pero no eh, la, la tropa, no no, no, no se sé, bueno, pues manden ahí al ejército y, y saquen como de lugar a estos manifestantes y mátelos en Francia, con los con, con, con chalecos amarillos, bueno y una serie pues, de, de hechos que han pasado entonces eso tiene que ver con el segundo nivel de conocimiento, que es la mentira y el reclamo ¿y dónde está la verdad? la verdad está en el primer nivel de conocimiento ¿No es cierto? Acá está la verdad. ¿Y es el mundo de quién? Es el mundo de nosotros, los científicos. Los científicos duros, ¿no es cierto? Exactos, son de la matemática, la matemática y los científicos sociales. Claro, los politólogos, nosotros, los sociólogos, los economistas. Tanto los científicos naturales, exactos, matemáticos, hacen prognosis como nosotros en, en las ciencias sociales hacemos prognosis. En la ciencia política. ¿No es cierto? Porque eso es elemental. ¿no? Ahí se aplica una fórmula. ¿Dónde lo pongo? Una, una fórmula. Una fórmula muy simple, ¿no es cierto? Y 1, ¿no? Las son uno, más beta 1, más beta 2, ¿no es cierto? Más x1, más x2, lo que quiera, más mu. Ya, esta fórmula. ¿Y qué cosa importa en esta fórmula? No importan los parámetros ni los coeficientes. Porque los parámetros a nosotros nos interesa mu. ¿Mu qué cosa es? Es el factor de riesgo, de incertidumbre que hay en todo fenómeno social, en todo fenómeno humano. Porque eso, la prognosis no puede ser exacta, hay un margen de error al 95, al 96, al 97, al 98, al 99.99. 99. Porque si los científicos pudiéramos predecir pues, al 100% los fenómenos, el mundo ya no sería mundo, estaríamos en el paraíso. Pues. Si pudiéramos predecir todo lo que sucede en la naturaleza, en el cosmos, en la vida, todos los problemas humanos estarían solucionados. Y no habría conflictos, no habría guerras, no habría peleas. Entonces, es este término de incertidumbre, de riesgo, que se llama que controlarlo el que hay que descifrarlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder entender cuál es el curso de acción, ¿no es cierto? del fenómeno. ¿Por dónde discurre? ¿Por dónde va? Y por eso que yo puedo hacer prognosis política de lo que va a suceder ¿no es cierto? En este 2023. Pero con cierto riesgo, con cierto error. Entonces, tenemos un un de Entonces acá tiramos a nosotros. Y para eso son estas conferencias, son estos conversatorios no es para que le miren a mí si estoy bien vestido, si sonrío o no sonrío con la serie de idiotas que salen en las redes, que hacen unas sonrisas así de, de oreja a oreja, se maquilla, ponen iluminación, hace todo un despliegue de... de a mí eso, disculpen, señores, no es lo importante. O podría yo poner, digamos, este, transmitirles, poner acá 20, 30 cuadros estadísticos y leerlos, y leerlos y leerlos y leerlos. Como hace mucha gente. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes racionalicen un conocimiento que se les está transmitiendo. ¿Para qué? No para que lo tengan ahí de adorno sino para que ustedes lo apliquen más adelante a fenómenos que ustedes quieran investigar, que quieran explicarse. ¿Por qué, por ejemplo, esta crisis política? ¿Por qué renunció Castillo? ¿Qué nos espera a nosotros? Porque eso nos va a afectar a los 33 millones. Pero no, no, no podemos evadir, no podemos, no podemos irnos a, a Miami, porque muchos no tienen esas posibilidades, o España, a Europa, a los paraísos fiscales. No podemos irnos a la Luna, no podemos irnos a Marte a, a colonizar y tratar de escapar, ¿no es cierto?, de la, de, la, de la plebe, de la chusma, de la manera que está invadiendo Estados Unidos. Donde los racistas, los, este, los supremacistas blancos también están alertados, ¿no? porque la mancha india se está extendiendo por todo lo que, lo que era México antes: California, San Diego, Nueva no México, Arizona. Entonces, la mancha india, los mexicanos, todos los suecos están entrando. Y al 2050 se calcula que con una población de 350 millones de, de norteamericanos, cerca de la mitad va a ser de origen latino, afro, asiático. Y van a quitar a los norteamericanos, a los supremacistas, blancos, a los anglosajones que colonizaron inicialmente ese territorio, le van a quitar, digamos, este, el gobierno. ¿Qué ¿Qué? Eso no es un hetatón. Sume ustedes eso al colapso económico, a la caída económica de Estados Unidos, porque los lo chinos no son una potencia. ¿Cuál es la ventaja entre los chinos y como, como los americanos? Pero los chinos tienen supremacía, perdón, tienen identidad étnica. Y tienen, eh, tienen una este, unidad política totalitaria. Y entonces es una gran ventaja, ¿no es cierto? Y tienen recursos los chinos. Y ahora que ya ha jurado Lula el día de hoy, de esto se abre una nueva posibilidad, y eso tiene parte que ver con lo que voy a explicar en la parte económica, ¿no? Porque el, el, el BRIC es el futuro en el mundo, ya no es este, la OTAN, el, la Unión este, europea, no, no, ahora el BRIC, ¿no es cierto? BRIC son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los que tienen más o menos el 40% del PIB mundial. Entonces, retornemos, este es el conocimiento, ¿no? Llegar acá, cuando llegamos acá, esto se llama epistemia. Este conocimiento preciso, exacto, paleo. La doxa que estaba acá, ese conocimiento falaz, falso, pero que se hace pasar como verdadero. Que lo, le transmiten ustedes en las redes todos los días, en la televisión, en la radio, en los diarios, que le tramiten los políticos, que le tramiten las iglesias, las religiones. ¿Para qué? Para poder dominarlos a ustedes, para poder lavarles la cabeza, ¿no? Para que ustedes piensen como ellos creen que ustedes deben pensar. Y de esta manera, pues, ellos siguen dominando, ¿no? Ad eternum, ter seculam seculum. la religión que tengas. Tengas el, el, el, el, la religión política que quieras: de derecha, fascista, intraderecha, centro, auto-izquierda, terrorista, anarquista. Son dos mujeres sesgadas. ¿Se encuentran? Esto es lo mínimo que les puedo explicar a ustedes. ¿Por qué no habían enseñado a doctores, a gente de muy alta especialización, ¿no es cierto?, de magísteres. ¿Qué tienen, por esto? No les puedo dar el cuento por día. Yo estaba enseñando a las universidades extranjeras por la plataforma, o virtual, eso lo que me permitido este tiempo.